Dann. Gleich geht's los, ja. Es geht los. <lacht> Efectivamente, las tareas de este curso, las actividades, tienen una fecha máxima de entrega, una fecha tope, y no se puede extender. Este es uno de los problemas que te puedes encontrar al seguir el curso. Hemos grabado este vídeo precisamente para contarte estos problemas que te puedes encontrar siempre con la intención de ayudar a que no ocurran. Los hemos seleccionado a partir de la experiencia en ediciones anteriores del curso. Por ejemplo, en la pasada edición del curso, contestamos los profesores a cientos de mensajes en los foros. Pero la gran mayoría de ellos, igual más del 80%, eran mensajes como algunos de los que te voy a leer ahora. Lo voy a leer literalmente. Carlos. No me percaté que había que entregar la tarea P2P y pensé que tenía chance. ¿Será posible que me ayuden? ¿O de qué forma puedo enviarla, ya que la tengo hecha? José Fernando. Por favor, hoy era la fecha límite del módulo 3. Me he pasado toda la tarde viendo vídeos, haciendo el trabajo, y a la hora de entregarlo, me dice que el tiempo expiró. Natalia. Buenas tardes, profe. Por motivos de un viaje no puede terminar mi tarea para la fecha. ¿Quiero esto decir que ya no puedo continuar con el curso? ¿Qué puedo hacer? María Teresa. No puedo acceder a la actividad test de evaluación del módulo 6. No entiendo por qué. Está cerrado. ¿Qué ocurre? ¿Solo me pasa a mí? Ana. Me fui a Londres unos días y a la vuelta me puse a trabajar para entregar la tarea, pero no pude hacerlo porque el módulo había cerrado la noche anterior. ¿Puedo entregarla en algún sitio? Víctor. Tuve un viaje donde no hay tecnología y no hice el test a tiempo. Por favor, no quiero perderme el curso. Ayúdenme. O por último, Francis, disculpadme, pero resulta que he tenido algunos problemas y el periodo de entrega de una actividad se me ha pasado. Mi pregunta es si puedo enviarla a algún sitio. Bueno, pues desgraciadamente había mensajes, cientos de mensajes como estos y la respuesta es que no se puede hacer nada. Simplemente no se puede, es una limitación técnica. La plataforma Miriada X de momento no permite extender los plazos de entrega de las actividades ni volverlas a entregar o entregarlas fuera de plazo así que tenlo en cuenta por favor dónde están estas fechas tope, estas fechas de entrega máximas para las actividades pues en el syllabus que te lo voy a enseñar ahora mismo este es el syllabus y aquí puedes ver algunos ejemplos de algunas fechas tope para tareas por ejemplo esta es la fecha tope de un test de evaluación esta es la fecha tope para entregar una tarea P2P y esta es la fecha para evaluar las tareas de, tu, de tus compañeros. Te estarás preguntando igual cuál es la consecuencia de no entregar una actividad. Bueno, por supuesto puedes seguir perfectamente con el curso, pero ya no puedes pedir, si una actividad no se entrega en plazo, no puedes pedir el certificado de superación, porque este certificado que es de pago exige que hagas el 100% de las actividades. Sin embargo, puedes obtener el certificado de participación, que se emite de forma gratuita y automática si se alcanza el 75% de superación del curso. El porcentaje de superación de cada módulo está claramente indicado en la página principal del curso. Por ejemplo aquí. Mientras que el porcentaje de superación del conjunto del curso, ese que tiene que llegar al 75% para obtener el certificado de participación, lo puedes consultar en cualquier momento en Mi Página. Donde están listados todos tus cursos junto con el porcentaje de superación de cada uno. Así que si te interesa obtener el certificado, por favor ten en cuenta las fechas máximas de entrega. Creemos que hay un plazo suficiente, más que suficiente para hacerlas, que es de 15 días después del comienzo de cada módulo. Es decir, tienes 15 días disponibles para hacer cada actividad. Y en las actividades con evaluación entre pares, en las que hay una siguiente fase en la que después de entregar tu trabajo tienes que evaluar las tareas de varios de tus compañeros en esas actividades hay todavía un plazo adicional de una semana más para que puedas evaluar a tus compañeros esto me recuerda que la hora exacta de todas las actividades la hora máxima es a las 23.59 es decir casi a medianoche de esa fecha tope de entrega pero ojo que es hora española si estás en otro país ten en cuenta que esta hora puede ser anterior por ejemplo, en Argentina será a las 8 de la tarde. En el syllabus nuevamente puedes ver las horas de entrega que ya están corregidas para tu hora local. Para que esta hora local esté puesta correctamente debes configurar bien tu perfil en la plataforma indicando el país y el uso horario en el que te encuentras. Bueno, En cualquier caso te vamos a hacer una recomendación y es que no dejes la entrega para el último momento. Esto sabemos que es muy, muy difícil de cumplir muchas veces pero hay que intentarlo. Además te vas a Evitar otros problemas como los que vamos a hablar ahora. Otros problemas típicos son los problemas técnicos. A pesar del excelente trabajo que realiza la gente de Miriada X, puede ocurrir que algún problema técnico con la plataforma aparezca de forma puntual. Que una página sea inaccesible, que se produzca algún tipo de error o que la plataforma funcione de forma muy lenta porque es la fecha tope de entrega de una actividad y puede haber cientos o miles de compañeros intentando entregarla todos en el mismo momento. Bueno, pues tenemos que decirte que en caso de problemas técnicos, los profesores no podemos hacer absolutamente nada. Lo sentimos, pero no tenemos un acceso especial a la plataforma, no podemos verificar ni arreglar nada. Solo el personal de soporte de Miriada X puede hacer algo. Ten en cuenta además que el personal técnico de Miriada X no lee los mensajes en los foros de los cursos. Así que lo más efectivo para pedir ayuda es enviar un formulario de soporte, que se puede hacer fácilmente en el menú de soporte del curso, que está por aquí, arriba a la derecha y, yendo hacia abajo, si no encuentras respuesta a tu problema, puedes enviar un soporte con tu caso particular. Sentimos ser pesados con esto, pero si ocurre algo que tiene pinta de ser un fallo técnico, escribir un mensaje en los foros no te va a servir de mucho, solo para desahogarte. Siguiente problema. Te encuentras un error al entregar una tarea peer-to-peer -peer, o de evaluación entre pares. Bueno, algunas tareas exigen adjuntar un fichero con tu trabajo, puede ser un archivo de texto, una presentación Powerpoint, un fichero PDF o similar. Si la plataforma te muestra un error, la causa más habitual es el nombre del archivo. Intenta que este nombre del archivo sea corto y sencillo y que no tenga caracteres raros ni tildes. Intenta también que sea un formato lo más común posible, por ejemplo, el formato PDF, de forma que los compañeros que vayan a evaluarlo puedan abrirlo sin problemas. Algunos problemas en ediciones pasadas de los cursos era que había tareas que no se podían evaluar porque no se podía abrir el archivo. Era un formato extraño. Otro problema. Has entregado una tarea P2P y no hay ninguna disponible de otros compañeros para evaluar. Bueno, pues tienes que tener un poco de paciencia. Así de simple. Una vez entregada la tarea, la plataforma te envía inmediatamente un correo electrónico confirmando la entrega. Un correo como este. Pero es posible... Que hasta 24 horas después no haya tareas disponibles para evaluar, porque depende de lo que entregan otros compañeros tuyos y de cuándo lo hace. Bueno, pues cuando estén disponibles recibirás un nuevo correo electrónico. Deberás acceder de nuevo a la tarea P2P en el mismo sitio donde la entregaste y verás que ahí están los trabajos para evaluar. Muy importante, recuerda que una tarea P2P no se considera completada hasta que evalúas a los compañeros y que para hacerlo hay un plazo adicional de una semana. Otro problema. ¿Entregaste una tarea P2P en plazo, pero quieres mejorarla o corregir alguna cosa que te diste cuenta después? Bueno, pues lo sentimos también. No es posible. De ninguna forma. La plataforma simplemente no lo permite, no lo tiene programado. Es posible que en algún futuro esta funcionalidad esté disponible, pero de momento no. Problema. No se puede evaluar una tarea P2P realizada por otro compañero, porque te la encuentras en blanco, no se corresponde con lo que tenía que ser, o el archivo adjunto no lo puedes abrir. Bueno, pues en este caso tampoco se puede hacer nada. Incluso algunas tareas, la mayoría son anónimas y no se puede saber quién la entregó. En este caso lo mejor es escribir en la caja de comentarios donde tienes que evaluar algo así como no he podido evaluar esta tarea por esto y por esto y por esto. Si no puedes abrir el archivo adjunto porque es un formato extraño en tu ordenador pues no se puede abrir Sí que puedes pedir ayuda en los foros, quizá alguien te indique cómo abrir ese tipo de archivo, igual con alguna aplicación gratuita que tengas que descargar, o incluso alguno te puede ayudar a convertir el formato a otro que puedas leer. Hay que intentar siempre, por lo tanto, usar formatos comunes, el PDF. También los formatos .doc y .ppt de Microsoft Word y PowerPoint respectivamente se suelen abrir sin problemas en casi todas las plataformas. Otro problema. Intentas escribir un mensaje en los foros o buscar algo y te encuentras que es un lío terrible de mensajes, hay cientos de ellos descolocados, es un infierno, un lío terrible, algo como esto. Bueno, nosotros hemos intentado evitar este tipo de problemas creando una organización, unas categorías en los foros. Es importante escribir los mensajes en la categoría apropiada. Nosotros hemos previsto una categoría llamada actividades donde puedes poner mensajes relacionados con cada una de las actividades previstas en el foro. Otro de problemas técnicos que te recomendamos no usar porque ya hemos dicho que el personal técnico de soporte de Miriada X no lo lee y los profesores y los compañeros no podemos arreglar nada. Hemos puesto también una categoría sobre dudas referidas al material del curso, sugerencias y otra por último de material complementario y adicional para que puedas aportar y compartir todo lo que te parezca interesante relacionado con el tema del curso. Con relación a los foros te voy a dar tres consejos que te evitarán muchos problemas y te ahorrarán tiempo. Primero, escribe los mensajes en la categoría adecuada. Es tan sencillo como pinchar en la categoría y cuando estés dentro de ella es cuando ya puedes crear un nuevo hilo de discusión, que es la forma de crear un nuevo mensaje o contestar a otros que te encuentres. Segundo consejo, Buscar si alguien antes ha contestado ya a tu pregunta o a tu duda. Hay un buscador que se accede aquí donde te unas palabras clave y puedes encontrar si alguien ya ha preguntado exactamente lo mismo. Igual encuentras ahí la solución. Y tercer consejo. Si quieres ver simplemente cuáles han sido los mensajes escritos de cualquier tema en, el, en los últimos momentos, o se hace anteriormente, pues tienes la opción de mostrar los más recientes y así verás lo último que han escrito tus compañeros. Bueno, y con esto acabamos el vídeo sobre los problemas típicos que te puedes encontrar. Espero no haberte asustado mucho. Realmente, teniendo un poco de cuidado, no tienen por qué ocurrir y seguro que tu experiencia de aprendizaje en este curso es fantástica. Recuerda siempre que tienes los foros donde los profesores o los compañeros podemos ayudarte.